Buenas, buenas, ¿cómo andan? Voy a acomodar la cámara después. ¿Qué? Ah. <risa> ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Eh, gracias por sumarse. El DM responde desde abril, el primero que siempre lo hacemos con él. Gracias por estar acá, un gusto tenerte. Antes de pasar a cualquier, uh, eh, Genial. Antes de pasar a tu segmento, vamos a hacer los anuncios que tenemos del canal y eh, después vamos a hacer todas esas noticias que tenemos. Vamos tranqui, tiempo. Antes que nada, eh, hoy salimos un poquito tarde el problemas técnicos que tuvimos de este lado. ¿Está todo solucionado? No. Va a volver a pasar, sí. Uf. <risa> si algo nos va a acompañar son los problemas técnicos. Bien, hoy, como todos los primeros miércoles del mes, es un día muy especial, porque vamos a tener un ratito con Juel, contándonos las últimas novedades del mundo de D&D. Así que quédense unos minutitos, así lo escuchamos. Esperamos que hayan disfrutado nuestro último video, Analizando Over the Edge. Es un juego que me gusta mucho y planifico algún día probar. Recuerden que compartir nuestros videos, likeando y comentando nos ayudan un montón. Mañana, eh, nada más y nada menos, tenemos el capítulo 60. De nuestra aventura junto de Day ¿eh? Tras una sacudida muy fuerte Y pudiendo llegar a una isla Arrastrándose La tripulación Come un poco de comida decente Mientras Tiger Bynes Algóndiga y Kaiden Salen a buscar al pasajero el nube solitario LC. Vamos Sabemos que va a pasar Mañana a partir de 7 y media Se pueden entrar Algo interesante con esto Es que por alguna razón Yo creo que Mucha suerte Cada 20 capítulos Se completaba un arco esto Vamos a ver qué tal, y pasa de nuevo. Ahí ya recibimos con nuestra crónica que terminó en tremendo capítulo peleando cara a cara contra lo que parecía ser la Llorona en, en el de Jardín de eh, Dejó a la bastante para atrás, lo que capaz les da una pista de que era demasiado poderosa para él Y tuvieron que buscar algo para apagar el hambre antes de que fuera demasiado tarde, porque estaban muy cerca de los problemas. Hay que ver qué le va a decir Ordóñez cuando le cuenten todo lo que vieron. El viernes a partir de las 9 y media van a poder ver qué pasó eh, con todos esos vampiros. Nuestro querido narrador Lordi va a estar lejos durante los meses de mayo y junio, Así que no vamos a tener stream de vampiro durante esos dos meses, pero va a, volver, va a volver. Y para llenar nuestros corazones de vacíos, estamos preparando una serie de one shots y colaboraciones para esos viernes... Para que esos viernes no sean tan tristes. Y eh, mientras lo esperamos a Lordi cuando... Ya se van a entregar más. Ya lo vamos a, a compartir por todos lados. Pero el plan para los meses. En los viernes. Como siempre. Eh, muchas, muchas gracias a WJ láser por mandarnos todo lo que lo generó. Eh, tenemos, Yo... Eh, tenemos un video que sale en cada uno de nuestros videos. Un segmento donde... Pero eh, le vamos a dejar el link en los comentarios para que puedan chequear su tienda. Está buenísima. Tiene un montón de cosas. Eh, Súper económica. Eh, y pueden incluso pedirle detalles de más. En el, en el último paquete que nos mandó. Nos to, Torres Torre de dados. Y bandejas para tirar dados. Y hay una, hay una torre de dados que no la agarré porque me colgué. Pero me encanta esa torre. Es así de pequeña. O tiene el tamaño de este tamaño. Y a, a mí personalmente lo que siempre me molestó de las torres de dados, si sí, es súper pequeña, es que eran muy grandes. Y cuando vos sos DM y tenés la pantalla, del otro lado de la pantalla que he escondido yo tengo un montón de cosas. Tengo eh, anotaciones, tal vez una compu, tal vez mis dados y qué sé yo. Y la torre de dados chiquitita entra perfecta ahí en mi bandeja, está dentro de mi bandeja de dados y eh, no me ocupa nada de espacio. Estoy descontento con eso. Eh, así que bueno, vayan a WLACER. y eh, somos parte de los embajadores de D&D Latinoamérica, que estamos en el grupo, encuentras tu grupo de D&D en Facebook que ahí hay un montón de cosas pasando hay memes, hay preguntas, hay encuestas se arman mesas, se hacen mesas presenciales incluso en el chat está el link para que puedan ir súper recomendado, hay de todo para hacer y así que vayan allá antes de empezar, quiero agradecerle oficialmente a Cthulhu por la suscripción, que grande eh, Gracias por eso nos ayuda un montón sí. Bien eh, Creo que estamos En el momento de Puel Pero para antes de empezar Como siempre, este es responde Acá pueden hacer preguntas y eh, yo voy a tratar de responder lo mejor que puedan la pueden dejar preguntas en el chat, nosotros las vamos a ir anotando en un costado y después las vamos a responder cuando quiera, me... porque a mí después de ese momento Puel, pero ahora parece que tenemos una lista interesante de noticias así que Puel, cuando quieras Uf, bueno eh, con qué empezar, vamos con las publicaciones grandes que se hicieron y la publicación grande que se hizo y el anuncio, como ya dije el mes pasado que ya estaba anunciado y efectivamente se publicó Call of the Netherdeep el 15 de marzo Call of the Netherdeep es una, eh, un módulo de aventura que, es, que ocurre en Exandria, que es el universo, el setting donde juega Critical Role y donde ya se ha establecido eh, mucha data y mucho contenido en el anterior libro que también se hizo en colaboración con Critical Role que es Explorers Guide to Wildermount eh, y nada, parecía que está buenísimo <ríe> hay un montón de, de revisiones que, que plantean cosas súper interesantes sin querer hacer spoilers porque si alguien lo quiere jugar no da a andar eh, anunciando cosas y evitarle así la sorpresa voy a mencionar dos o tres cositas interesantes que se destacan del módulo de aventura que aparecen más o menos entiendo que desde el principio. Perdón por. El... Primero es un viene con sí quiero agradecer a área por la suscripción de recién eh, gracias. No, no, <ríe> sí, es que... Ahora sí perdón por por por la interrupción pero bueno hay que festejarlo <ríe> Por favor más que merecida eh, bueno tiene ítems nuevos eh, aunque eso hay una vuelta de rosca interesante. Tiene monstruos, tiene mucho lore, mucha historia, mucho trasfondo del mundo que, que está in, incluido. Y ese eh, módulo desarrolla el continente de Marquette, que es el continente nuevo en el cual están jugando recién ahora en la campaña 3 de Critical Role. Eh, creo que van 19, 20 capítulos, eh, sesiones. <risa> este, y es una expansión respecto de lo que ya conocíamos de Exandria, de este mundo, eh, del libro anterior, pero bueno una súper eh, novedosa que trae respecto de las, de otros libros que venían saliendo de ahí. trae una, una party rival, un grupo que se mueve en paralelo al grupo que sale de aventuras vos te juntás con tus amigues tu DM corre la aventura y así como está tu grupo que quiere avanzar y cumple misiones y va desarrollando su historia hay otro grupo paralelo y ese grupo paralelo puede ser eh, lo que quieras en el sentido de que pueden ser rivales, enemigos, enemigas o pueden ser una competencia amistosa, puede ser lo que cada grupo desarrolle pueden amistarse o enemistarse a gusto y piacere. pero están... Y, por ejemplo, si vos con tu grupo decidís hacer una misión y dejar de lado otra, es posible que este otro grupo haga esa otra. Eh, Detalles, ¿no? O querés hacer algo y de repente los nosotros te... Es buenísimo. Hay personajes de este grupo de rivales desarrollados para distintos estadios de, del módulo. O sea, de nivel bajo, de nivel medio y de nivel alto. Este... Bueno, eso por un lado, los rivales, el grupo rival, en realidad. Y la otra cosa interesante que trae este libro, además de muchas cositas interesantes, es el Ruidium, que es un material eh, extraño que genera, que maldice lo que toca. Es, es extraño, porque está generado, está muy bien explicado en el, en el, en el Lore y tiene que ver con un dios y, la, y esta guerra. Eh, en de los dioses antiguos y la calamidad y un montón de cosas que tienen que ver con el mundo de ¿verdad? y el run una sustancia que si entiendo bien y corríjame si me equivoco eh, nace a partir de una circunstancia específica que no voy a decir para no espolear de un dios que, que tiene que ver con este pasado y es un material que nace en el Netherdeep, que es el fondo del océano y que Contamina distintas cosas dándole, por un lado, unas maldiciones, una, una, un costado que perjudica a quien entre en contacto con esto, pero a su vez potencia eh, algunas eh, características. Por ejemplo, si este Ruidium entra en contacto con diferentes elementos, materiales, dígase armas, dígase herramientas, armaduras, objetos X, les da propiedades nuevas, pero a su vez, si vos las agarras para usarlas, entras en contacto con el Ruidium entonces tenés que eh, resistir, quedar maldito. Bueno, un montón de cosas interesantísimas, porque afecta a personas, monstruos, objetos y de todo. Y <risa> es imposible sacártelo. En realidad no, hay una sola manera y es destruir todo el Ruidium del mundo. La dejo ahí, para no extenderme demasiado. <risa> Buena, Pero nada, eh, pareciera ser ¿Cómo? Buena, una misión para superhéroes. Sí, sí, sí. Pero lo loco es que eh, se empieza desde nivel bajo. Eh, es muy interesante, muy interesante y, y pareciera por todo lo que he visto en revisiones que está muy bien planteado con mucha muy buena guía para quienes dm y, y con mucha risa para, para los jugadores. Así que bueno, eso por un lado. Siguiente noticia. Se anunció este mes la próxima publicación de Dungeons Dragons que se llama Journeys Through the Radiant Citadel. Que sería, según mí, travesías a través de la ciudad radiante. Eh, o en la ciudad radiante, pero Through True es como atravesando, a través de... Eh, una locura. A ver es una locación nueva, que no existía en todo D&D, en todas las ediciones de una ciudadela que existe en el plano etéreo, que sí existía, que, es, eh, que se formó en el fósil de una criatura gigante, antigua, que nadie sabe qué era, es decir nadie sabe, ni siquiera el módulo dice qué es, o sea que da lugar a que cada cual desarrolle eh, pero es un fósil gigante envuelto alrededor de una gema que se llama Aurora Diamond que para mí sería diamante áureo <risa> es un diamante gigante que flota en el, en el plano etéreo y que tiene un fósil gigante que ben, creo que eran 24 civilizaciones, 24 culturas distintas, lo encontraron en el pasado y se asentaron ahí generando un vínculo entre ese lugar y distintos puntos del multiverso eh, eh, en todo lo que se están viendo en estos tiempos el multiverso aparece por muchos lugares a principio de año apareció con Mordenkainen Monsters of the Multiverse que ahora les voy a mencionar algo respecto de este libro ahora y se menciona en los eh, Anarth Arcana, Arcana Desenterrado. Pero bueno, vamos con Journey Through the Radiant Citadel. Eh, es una antología de aventuras. Así como lo fue eh, Candle Keep. Es decir, tiene 224 páginas en las cuales hay tres distintas que las puedes tomar independientemente. O correr una tras de la otra. Y que van de dificultades de nivel 1 a 14. Vienen con mapas, vienen con material, vienen con detalles de, la, de las civilizaciones y culturas que te puedes encontrar. Y un montón de cuestiones eh, súper interesantes. Tiene la particularidad de que cada aventura está escrita por autores diferentes. Así como en su momento también Candlekeep, el año pasado. Y además de que todos estos autores son lo que en Estados Unidos se dice gente de color. Es decir, eh, afrodescendientes, entiendo que hay muchas personas latinoamericanas. Eh, el, el líder de proyecto, junto con Wes Schneider, viene hace rato dirigiendo proyectos. El otro líder se llama Ajit George, que entiendo que tiene eh, un trasfondo de cultura india, de la India, del país indio. Eh, y por ejemplo menciona un detalle, que es que esta ciudadela está hecha... Eh, tallada en un fósil gigante que de alguna manera tienen que ver con este trasfondo cultural de él en el cual sus raíces se remontan a una, a una cultura que generaba arquitectura tallando en riscos y montañas eh, en la antigüedad de la misma forma que él plantea esto plantea que todo este libro y todas estas aventuras están atravesadas y la intención es la que estén atravesadas de todas las culturas diferentes que Vienen en el trasfondo de cada autor, O sea, la idea era que se explayan Perdón. Nada, se está hablando de que este libro es lo más cercano a DD Latinoamérica, <ríe> a la expresión latinoamericana en DD. Tomémoslo con pinza. Todavía no salió. Veamos qué es lo que hay. Qué tan bien está manejada la representación eh, y qué tan cuidado está eh, todo. Perdón. Se está anunciando esto. Sospecho que le van a poner ganas a la representación y a todo eso porque es el libro que salió después de todo el movimiento que vienen haciendo para eso. Sí, sí, sí. sí. Y un detalle... Pero bueno, vez... no deja de ser... ¿Cómo? Tengo un detalle, tal vez que medio fuera de lugar, pero... Me hace acordar, la ciudad esta, me hace acordar a un dibujito eh, Que se llama The Old House Si lo vieron, te recomiendo cualquiera The Old House Que también es un dibujito de una ciudad mágica Que existe en el, en el fósil de un gigante Maravilloso, super, ahora sí, perdón, volvamos a Deide Seguro que tiene que ver segura otro manera las referencias las construcciones bueno tiene eh, ubicaciones muy al multiverso y lo loco es que esta ciudad tiene distintos eh, también eh, piedras preciosas gigantes del tamaño de edificios que flotan alrededor de la ciudad y de repente se estacionan en diferentes puertos, o sea, prácticamente se estacionan, se, se, se apoyan y generan portales interdimensionales que te llevan a lugares específicos. Cada una de estas piernas entiendo que te lleva a un lugar específico, que es eh, los descendientes de 15 de originarias que descubrieron y se asentaron en la ciudad. Hay, creo que eran 27 eh, civilizaciones las que encontraron este lugar hay 12 que aparentemente se perdieron en la historia y eso le da pie al EDM para desarrollar libremente qué pasó, qué fueron, quiénes eran, cómo eran que podrían ser tranquilamente civilizaciones que uno conoce del mundo real o de, o de incluso mismo D&D de de. podría ser de Everton algo que a uno le guste o de su propio mundo trasero el punto es que esta estas tres ciudades por tres portales distintos a 13 locaciones distintas que tienen mucho desarrollo y eh, te dan las pautas de cómo... o sea, eh, tienen una, un costado eh, también de enseñar cómo diseñar este tipo de, de culturas y de civilizaciones que hoy se pueden encontrar. Una cosa loca y extraña o novedosa, digamos, de alguna manera, que tiene esta ciudad es que tiene una forma de, de ser pacífica es decir quiere escapar del cliché de una ciudad grande donde el peligro está aquí todo lo contrario son es un lugar donde uno a un refugio un lugar seguro un, eh, un lugar. Te puedes quedar ahí a, de hecho la intención es que es un faro en el planeterio para los aventureros que estén perdidos ahí o que, que hayan caído de nada y hago y de repente ahí hay un beacon un faro enorme flotando en el cielo <risa> este que te pueda servir de refugio eh, otro detalle espectacular que tiene esta es que en el dentro de este aurora diamond este diamante aureo que es gigante hay una abertura que te lleva a una zona interior En la cual hay unas eh, eh, Un lugar que se llama The Preserve of the Ancestors Que sería como la, la reserva de los ancestros la... Yo Para mí es <risa> Donde existen los Dom Incarnates Para mí son encarnaciones del alba Porque suena lindo ¿Qué son estas encarnaciones estas del alba? Son manifestaciones físicas en forma de gema que fueron creciendo a lo largo del tiempo y ese crecimiento se da porque son la manifestación física de eh, historias, eh, eventos importantes, eh, eh, sucesos heroicos, distintas cuestiones que atraviesan a cada una de las culturas de las sociedades vinculadas a esta ciudad todo esto todas las manifestaciones de estas sociedades se acuplan mágicamente en gemas que se apelotonan y forman distintas identidades y las imágenes son hermosas son como animales hechos de piedras preciosas que, que vuelan a la cabeza y lo loco es que uno o a sea, un aventurero me puedo acercar y preguntarles cosas Para informarme Sobre el lugar al que voy a ir, por ejemplo eh, Son como Criaturas eh, Perdón, Únicas Un montón de Interesantes Perdón, dos cosas Primero gracias a los chicos de Tomate por el raid Un montón, que, que grande por eh, Y eso que está diciendo De, de las gemas que vaya. Que aparecen representando entidades Está buenísimo Está, está impresionante Y... Eh, me recuerda a otro dibujito Me recuerda a Steven Universe <risa> También lo recomiendo Steven Universe <risa> Perdón, continúa continúa Gran, gran idea, suena, suena re lindo Un lugar así eh, El cual te tenés que ir de ahí para tener problemas Básicamente Básicamente eh, hay, hay cuestiones, ¿no? porque justamente esta idea de neutralidad también eh, se contrasta con el que está constantemente en vínculo directo por estos portales, con muchas civilizaciones, entonces también eso significa que está en contacto con los conflictos posibles entre estas civilizaciones, y ahí hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo se desarrolla esta dinámica entiendo que está planteado en el libro y hay ideas y, y cuestiones Re interesantes. Hay una, una facción muy importante que eran los eh, Shieldbearers, los portadores de escudo. Creo que la canción era esta, la que yo hice, pero no me acuerdo si el nombre de eh, Y son justamente lo más parecido a una a seguridad, pero ya que esta tiene es una. Una patrulla, una militarización. Estos lo que se encargan es de gestionar ayuda a los distintos planos en los que se conecta esta ciudad. gestiona o sea, tienen una política de no involucrarse en política de estos lugares a los que van. Pero si, por ejemplo, uno como aventurero se acerca, ellos tienen ahí misiones que te pueden encargar y, y tienen su eh, moral y su ética. Como los guardias no, de que Bueno, vengo de parte de los de sí, sí, sí. <risas> son los, eh, espera, son los eh, guardias que dan misiones Tiene que... <risas> a un rey, bueno Tiene la cabeza del signo de admiración <risas> <risas> <risas> hoy lo perdimos Ahí volviste Recién volviste Y te acabas de ir de nuevo <risas> Bueno, journeys through the Radiant Citadel, travesías a través de la ciudad radiante, el 21 de junio. El verano de ellos, el invierno nuestro. Falta una bocha. Así que ahí tenemos. <ríe> Pero bueno, eh, con suerte va a haber eh, filtr filtraciones. Sí, sí. Yes. sí, sí. Voy redondeando porque esas son las, las publicaciones importantes, la que ya se publicó y la que está anunciada. está, Voy redondeando. Cuestión. Quería hacer un breve. Una breve mini de metajuego, que es hablar un poco más allá del juego, pero sigue vinculada a Wizards of the Coast, que es lo siguiente Wizards of the Coast, como ya dije en el anterior stream y lo pueden buscar es una empresa que tiene una estructura depende de otra empresa y se y dentro de Wizards existe Magic Gathering y el estudio de IDE, que es el que se encarga de hacer todo lo que acabamos de hablar y mucho más entre las otras cosas que se encargan de hacer, además de las publicaciones de los distintos libros, hay otras cositas que tienen que ver directamente o indirectamente con el contenido de las publicaciones. Por ejemplo, el Sage Advice, que es el Consejo del Sabio, es eh, un segmento que usualmente era escrito, era publicaciones en la página oficial de D&D, eh, y la el, el último que se hizo fue en un video de YouTube en el canal oficial de Deide lo cual es un cambio de, de formato importante, digamos ya no está escrito eh, por lo cual no podemos poner Google Translator y leer y leerlo. Eh, pero bueno, eh, el Sage Advice usualmente viene acompañado de erratas a las publicaciones Que actualizan, corrigen cositas Pero también suele estar acompañado De aclaraciones de reglas eh, Respecto a preguntas que se le hace Que se le acerca Al estudio de D&D Entonces, ¿y cómo funciona con, eh, con, eh, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es lo otro? ¿Cómo se interpreta e Esta cuestión? Y en, en el Se llama, se está compilando Un montón de respuestas a ese tipo de preguntas frecuentes otras cosas que aparecen en el Sage Advice son eh, situaciones en las que comparten eh, cuestiones que tienen que ver con el diseño del juego. Este espacio Sage Advice lo suele hacer Jeremy Crawford. lo ahí. Ahora les comento lo que apareció en el último Sage Advice. Otra cosa que suele soltar Wizards of the Coast, que, que no es periódico, así como el Sage Advice tampoco, digamos lo largan cuando lo hacen, son los Unearth Arcana, los arcanos enterrados, y son PDF gratis con material de prueba, playtest test material, que son material DD, de, de, de, de, razas nuevas, subclases nuevas, trasfondos, etc. Pero que no son contenido oficial, eh, lo cual significa que puede no estar balanceado que no es el diseño definitivo que va a tener, que no está definido que vaya a quedar en futuras publicaciones, aunque lo más probable es que sí, pero lo largan para que ya se pueda ir probando y tener feedback, porque usualmente hacen encuestas luego de, las, de largar estos Anarth Arcana, y en estas encuestas preguntan cómo, cómo se vieron esta, estas cosas que largaron. Hace poquito, en marzo, salió el último Anarth Arcana, que anticipa, porque también anticipan cosas, los que se viene Dragonance, en D&D. ¿Por qué? Porque es una North Arcana que trae muchas cosas, una raza, eh, subclases de hechicero, de Sorcerer, eh, trasfondos y dotes temáticos de Kryn. Que Kryn es el mundo, el planeta, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, donde transcurren las historias de Dragonlance de, de, del universo Dragonlance. Eh, hay otros puntos, pero el mundo donde transcurren la, las historias que existe hace mucho es Cream. Los aneros de Arena suelen anti, eh, generar esto. De repente, no largan un material de prueba de todo un setting absolutamente nuevo para quinta edición. Si no van a hacer ese setting. Si no van a hacer, si no van a hacer ese mundo. Entonces, un poco anticipa. ¿Qué sucede? Eh, el esto y nos confirma eh, también en, en función de otras cosas que ya sabíamos no que las mencioné en el anterior en el bar del D&D eh, nos anticipa que este año probablemente y si no el año que viene pero seguramente este año se viene Dragonlance eh, y trae cositas súper interesantes que tienen que ver con el Sage Advice entonces, este metajuego hablamos de D&D Produce sus publicaciones, los libros y todo el contenido de eso. Suele sacar Sage Advice, suele sacar A Nerd Arcana con, su, con encuestas. Hay algunas encuestas que sacan que no tienen relación directa con la Nerd Arcana, sino que son consultas generales. Eh, hace unos años empezaron a sacar, aunque no, no lo continuaron mucho, el DD eh, Studio Blog, que es Ray Winninger, el director de D&D, el director general de D&D, eh, y otros, hablando de cosas que pasan en el estudio. No sacaron mucho, pero lo sacaron en su momento. Y una revista que se llama Dragon Plus, Dragon Mass, donde, que tampoco es regular, no, no, no es periódico, eh, y tienen artículos y entrevistas que, que proporcionan cosas que ya salieron cosas que van a salir que hablan de lo que se viene haciendo y comparten colaboraciones hablan de, de, de artistas, hablan de, de, de, de gente que se ha acercado a hacer distintas cosas, y también suele incorporar material descargable, mapas eh, reflexiones sobre distintos aspectos de D&D y eh, y Distintos artículos. Hace poco salió el último Dragon Plus, creo que es 41, y uno de los artículos hablaba de la traducción de de, de, de en otros idiomas, además de inglés. Ahí hay una cuestión importante. Este, entonces, tenemos Seijo Tak, Falcana, las encuestas, el DD Studio Blog, Dragon Plus y. Eh, por último más o menos algo que es bastante regular son partidas que ellos se streamean eh, que, que existen las puedes ver creo que en Twitch y en Youtube y las Dragon Talks que son podcasts o videocast eh, creo que son semanales regulares donde hablan y hacen entrevistas a distintas entidades de ideas o, o cercanas y pueden ser que anticipen cosas que anuncien distintas que... Promoción en artistas que Se involucraron en el desarrollo de distintas publicaciones O nada O tienen secciones como Lord Lord You should know, you should know Que es eh, lore que deberías saber Que antes era muy frecuente Entiendo y ahora ya no tanto Pero que son aclaraciones De, de desarrollos del mundo Pero y también de, tiene artículos, por ejemplo, WizKids es una empresa que se encarga de hacer minis, mapas, etcétera objetos, artículos eh, también desarrolla eh, de, de videojuegos o juegos de mesa como de tablero inspirados eh, en distintas cosas de, Hablando de eh, Habiendo planteado todo esto que existe además de las publicaciones de los libros que son lo que usualmente servimos, voy a mencionar que ya me estoy entendiendo un montón. Bien. Así que voy a decir rápido eh, lo que apareció en el La cercana, En la Nerva Arcana apareció una raza nuestros eh, Ender. Que tienen y eh, que aparece otra vez en otras cosas de la Nerva Arcana Que son trinkets, eh, chucherías, cuchuflitos cositas, son una raza que tiene una habilidad mágica son como súper curiosos y aventurarse tienen, creo que es, meten una mano en el bolsillo y sacan mágicamente algún objeto al azar puede ser, de una barreta un, un fierro, a monedas de oro, a un juguete un arma o, o un ítem eh, a tu elección de la, de, de, de, bueno un montón de cositas eh, son como humanos pero pequeñitos y con texturas eh, otra cosa que aparece en este anarca arcana son tres subclases de hechicería que tienen que ver con las tres lunas mundo de cream de, de Dragonlance, y aparecen y acá hay algo súper interesante trasfondos backgrounds que incluyen dotes. Oh. Estas dotes son dotes que uno tendría a nivel 1 cuando se crea su personaje, muy igual a lo que ya se publicó oficialmente en Witchland. En Witchland, no me confundí. En Strixhaven. En Atrafondos que te dan dotes en nivel 1. Y no solo eso, plantea una dote adicional que tiene de ser nivel 4 y tener la dote de iniciado en, en la facultad. Y en Arcanos Desenterrados aparece la misma lógica. Tres trafones, si no me equivoco, que tiene que ver con, con lo mágico arcano, otro que tiene que ver con lo divino y otro que tiene que ver con lo marcial los lo, caballeros y, y eso cada cual con su dote respectiva y hay dotes que amplían esa original hay tres dotes que amplían la del trasfondo de magia y de hechicería arcana hay una que amplía la una dote que amplía la dote original de, del trasfondo de lo divino y la original de lo marcial Interesantísimo. A mí me encantó, porque... Y acá paso a Sage Advice. En el Sage Advice, Jeremy Crawford, que es uno de los arquitectos generales del day de quinta edición, del diseño de las reglas y de todo lo que viene, en un primer momento en ese Sage Advice, nosotros hacemos cosas para que cada cual las juegue como quiere básicamente. No nos gusta que tomen cosas que incluso nosotros desde day day, los creadores, decimos para coercionar o para decir que las cosas son de una sola manera. Porque si en tu mesa, de una manera que se corre un poco de las retas, no tiene nada de malo. En tanto en cuanto sea lo que tu mesa quiere y disfruta, a esa aclaración, eh, plantean eh, unas cositas súper interesantes. A ver, ahora las dotes que descartan, así como las que hablamos, las que ya estaban presentadas en eh, Strixie y en este Nerd Arcana, son algo que quieren seguir explorando. Son algo que existía, las dotes que se acumulan una sobre otra, en anteriores ediciones de DD, pero según lo que ellas acabaron, son algo que se extendió demasiado, que, que tomó demasiado de, de, de, se, se amplió demasiado y según sus entrevistas y su información, era de, eh, eh, fue mucho. No quieren llegar a este tope. Sin embargo, si sí quieren adentrarse en esa dinámica. Entonces, la tema es: no nos vamos a ir tan lejos como para hacer 3 millones de dots que van todas encadenadas, pero tampoco no vamos a quedarnos en el piso que estábamos actualmente, que implica que ninguna dote puede escalar. Así que, es esperable en el futuro. Y la otra cuestión que plantearon que tiene de esperable DD de son situaciones que a mí me encanta, que es eh, a mí me pasó cuando empecé a crear personajes en quinta era eh, ¿Qué pedo? Qué, eh, ¿En dónde aparece Proficiency Bonus? Bono de competencia, bonificación de competencia. Bueno, acá, acá y acá. ¿Qué otras cosas puedo explorar con esto? Hay dos que usan. De repente las últimas publicaciones de Deide plantean. Bueno, Renkainen en eh, Tom of no, Muchas ediciones. de of Fouse, no, Mordenkainen Monsters of the Universe. Muchas de las reediciones de las razas. Eh, plantean mucho más susto del bono de competencia eh, en sí mismo. Bueno, lo que plantearon es que quieren. agarrar mecánicas ya existentes como la, eh, bueno, los dados de golpe que ya existe, que uno como jugador ya ubica en el, la hoja de, de, de, de su personaje y expandirlas generar más cosas alrededor de eso para no apabullar generando mecánicas nuevas que incorporar en un sistema que ya por sí tiene su complejidad entonces es algo que está re poco explotado aparece por ejemplo para el descanso breve o recuperas de golpe en el descanso largo y, y ya lo hablamos con vos Leono en ¿no? el, el, el tren pasado que los descansos breves no son super usuales depende de la parte obvio y el grupo y todo y la dinámica pero me parece que en D&D también se dieron cuenta de que no son tan usuales como ellos planearon en el diseño del juego eh, en un primer momento este, Así que Estoy in, súper intrigado por eso <risas> ¿Qué te parece todo esto? de La Ana, Seiya Advice no, Un montón, de hecho pensé que no iba a tener casi noticias cosas. Porque eh, El primero que hicimos Eran dos o tres meses de noticias Y acá hasta ¿sí? Pasó solo un mes Y hay un montón De cosas nuevas, tremendo Eh... Algo que no mencionaste, que también pasó, fue que en un momento estoy en internet, veo una noticia de DD y le escribo a Paul, che, anunciaron Spell Y Paul me dijo, sí ya sé. <risa> hice, hice historia, cometé por todos lados. <risa> y era eh, el Lapris Fool en los unidos en el cual se han hacer bromas en la cual uno cae y de repente algo anuncia a alguien y caíste como chorleta sí. es un juego doble ¿por qué? porque hace un tiempo hubo un pit que confirmaba la incorporación de una persona al equipo de D&D, un diseñador, que ahora no me acuerdo el nombre que viene de haber trabajado en Starfinder, si no me equivoco si no era Starfinder era un juego de rol ubicado en el espacio eh, y creo que si, si no me equivoco era Starfinder y Pathfinder esta persona fue incorporada al equipo y... esto creo que en enero se pitió de esto o en febrero es una bastante de si vas a diseñar planes spelljumper que está situado en el universo de ID pero en el espacio tiene mucho sentido que incorpores a alguien que ya tiene trayectoria en, la, en los juegos de rol de la actualidad de diseño de situaciones en el espacio <risa> eso por un lado eh, que vos me decís Creo que se me cortó el video. Voy a ver si se si conecta, pero creo que me escuchan. Sí, se escucha perfecto. Eh, este anuncio del primero de abril podría ser, hay que ver, pero podría ser un doble juego, porque podría ser el... Eh, el ¡Ah, los engañamos! Porque en realidad no está dando nada. Pero a su vez es un doble engaño porque en realidad es la confirmación de algo que ya hay un run run tan grande que está prácticamente confirmado. Ya, ya han hecho ellas mismos anuncios. Los mencionamos en el, el stream del mes pasado. Eh, y está medio como al caer. De hecho, además de Lands es el otro setting que se espera nuevo para este año. Así que nada, ya veremos qué pasa. Eh, está eso. Y está una cuestión súper importante Mordenkainen, Monsters of the Multiverse se va a publicar por separado, fuera del box el cual se publicó en, en, en enero el 17 de mayo ¿qué sucede? la gente hermosa de Destiny Dice que es un canal que pueden seguir y siempre tienen mucha actualidad son de México eh, hay gente de España también participando anunciaron que se enteraron en un video re breve eh, por contactos que ellos tienen que Mordenkainen se va a publicar en paralelo en inglés y en español que a que a distintos locales de México ya les llegó la data de que van a poder tener en su stock Mordenkainen en español ¿Sí? son cosas que se filtran no es una información oficial así que tómenlo como lo que es pero es Buenísimo mes, <ríe> ¿no? Es... Algo... y tiene que ver con un detalle más que es que en la revista Dragon Plus el artículo que hablaba de D&D en español en otros idiomas a nosotros nos compete el español eh pretenden largar un libro en español por cada trimestre cada cuarto de año plantearon que pretenden eh, retomar los títulos más exitosos de, de hace años y algunos de los más nuevos pero por si no se sabe traducir un libro de estos es muy complejo y toma mucho tiempo porque no solo es traducir la parte narrativa y todo, sino que tiene mucho eh, lenguaje técnico de D&D tiene mucha mecánica, es un juego con muchísima mecánica interna en sus reglamentos y todo y los traductores que traducían antes comentaron en una entrevista que realmente hay un manual, un libraco así de traducciones, de terminología para traducir eh, correctamente cada, cada palabra específica porque si vos decís una acción en D&D no estás diciendo algo que hace alguien, es un término específico que se refiere a una mecánica de, de la situación de batalla, una tirada o, oh, si os decís percepción, no es una palabra aleatoria, es una palabra que tiene un significado técnico específico en D&D. Bueno, cuesta mucho traducir un libro, mucho tiempo, esfuerzo y todo, además de dinero y pagarle apropiadamente a las personas encargadas y que se respete su trabajo. Eh, pero bueno, han anunciado esto y ya para este año está anunciado Van Richten en castellano que fue publicado el año pasado no, no están publicando cosas de hace tres años están publicando cosas relativamente cercanas y si se confirma esto de Mordenkainen da el pie para decir ¡wow! podemos esperar publicaciones en paralelo en inglés y en español y que se retomen traducciones que no se habían realizado en el pasado. Así que tenemos eso. Eh, creo que no me voy a extender mucho más, porque Tremendo, igual, un montón una de cosas. Que hay. hay una sola cosa que quiero remarcar, sí. que el mes pasado hablé de la futura película de D&D. Si quieren profundizar un poco sobre la situación de esa película y de dónde viene les recomiendo ver el último video que hizo Lu acá en la taberna de rol, que habla de cosas que tienen que ver con los derechos de propiedad de Dungeons and Dragons para películas y con el dueño de esos derechos y desarrollos de, la, de, de dónde viene esta película que se va a estrenar nada, detalles gracias <risa> bueno, un montón de <risa> un montón de <risa> noticias muchas muchas <risa> gracias por toda esa investigación <risa> que eso es de la película Dungeons and Dragons que creo que es del 99 2000 y, y nada Hay, hay un, un detalle, Paizo, que es otra empresa que genera libros de rol generó Pathfinder, Starfinder anunció hace poquito que va a largar un libro importante dentro del universo Paiso eh, universo Pathfinder compatible para Day de Quinta y eso fue algo que eh, revolucionó opiniones se están vendiendo, están haciendo algo que nada que ver no, es una estrategia de mercado re importante y re interesante eh, o allá en el camino para que se vendan y de, de los compre o es una estrategia re interesante para atraer gente hacia Pathfinder bueno, hay un montón de especulaciones al respecto de las cuales yo no entiendo mucho porque tampoco conozco mucho Pathfinder pero hay algo ahí interesante que quería dejar eh, pin, un Está pin bueno. el colgando y para la próxima voy a hablar de una futura serie de Dungeons and Dragons de la cual tengo que investigar un poquito más pero tengo el título los dejo acá con esto, espero que les haya gustado, espero no haberme ido demasiado por las ramas comenten si quieren que haga un diagrama y lo muestre respecto de lo que hablé de Metafuego, de las cosas que publica D&D, qué es esto, que es aquello que es lo demás que se puede hacer, todo se puede hacer y nos vemos el próximo mes a mí me pueden seguir en Instagram por ahora que es la única otra red que tengo como el barro del D&D donde hago otros contenidos y estas cosas las anuncio en tiempo real cuando me entero y les dejo en las mejores manos posibles acá con León espero que disfruten mucho y que tengan una gran semana nos vemos en un mes desde aquí gracias Puel, nos vemos a... a... a... a... a las cámaras a ah. sí, esperen que okay, hacer unos ajustes técnicos y ahora estoy Ah. Bien Bueno eh, La verdad que el segmento de Poel Increíble, lleno de noticias Es lo que le dije No pensé que iba a haber tantas noticias De un mes al otro, pero había de todo Había eh, noticias De, eh, de eh, Nivel empresa No se va a separar Wizard de ah, bueno. Había noticias De De, de los libros de los libros nuevos, de los rumores de los próximos libros, rumores de mercaderes, eh, rumores de otra... Lo de Paiso me llama mucho la atención. Para que quien no sepa, eh, cuando está saliendo 3.5 y se va a actualizar a cuarta edición, un grupo de gente no estaba de acuerdo con lo que va a cuarta edición y se separó y creó Paiso para hacer Pathfinder. Que mucha gente lo conoce como 3.7 Entonces lo que pasó es que D&D sacó cuarta edición Y ellos sacaron Pathfinder Y mucha gente no le gustó a la que no le gustó cuarta Volvió a, perdón, se fue a Pathfinder eh, Y desde ese día Sacaron, digamos Ahora está Pathfinder eh, Y es un juego Es muy similar eh, 3.5 y Pathfinder son, son muy similares Y ya la segunda edición cambia muchas cosas Pero eh, La idea original del era separarse de idea y que hagan algún libro compatibles raro. pero bueno re lindo segmento espero que les haya gustado todo lo que trajo de todo de todo un montón de cosas para hablar y ahora sí vamos a respondo si tienen preguntas para de para Roll las por el chat yo las voy a responder porque pueda con lo que nos queda de tiempo que vamos a a ver la primera pregunta que tengo acá es de Catullo Yo tengo una duda que me un juego Ustedes vieron otro juego con mecánicas y reglas de persecución Es que Vi la pregunta ahí y me surgió la duda Porque ahora el único que recuerdo es La Llamada de Tulu eh... Pero estoy seguro que hay otro Estoy seguro que hay otro Porque Lo cierto es que poner en en, en en La Llamada de Tulu eh... La persecución, como que se divide en turno. El combate también. Y las reglas no son muy diferentes. Puedes tener un combate en una persecución y todo sucede al mismo momento. Pero no estoy recordando otro juego con persecución. Ahora me entra la duda y quiero saber. Voy a buscar después. Buscar bien después. Y la siguiente de Catulo. Usan bots de música para poder jugar con Discord. ¿Cuál recomiendan? En nuestro canal tenemos varios. Eh, creo que hay tres. Hydra está muy bien, dijeron, y eh, Fredboat. Fredboat es el que están usando creo que la mayoría. Fredboat. Es fácil de instalar, fácil de, de tirar los comandos, tiene todo muy existente. Nadie se quejó nunca. Antes existía el, el bot anterior, que no me acuerdo cómo se llama, que era tipo el, el bot estándar en el cual todo funcionaba bien hasta que, bueno, eh, el los juicios de copyright le pegaron muy fuerte y desapareció. Eh, pero bueno, estos andan bien, estos... Eh, fácil de usar, así que... ese lo recomiendo. Eh, mientras tanto, la siguiente pregunta es de Vaquero, que dice... ¿Qué crees que es lo más... ¿Qué crees? ¿Qué es lo... ¿Qué más describe tus partidas de fantasía? Se basan más. Interacción, el drama, la aventura. ¿O sea, qué, ¿Qué es lo que más describiría mis partidas eh, de, de, de fantasía general? ¿Es más interacción, el drama o la aventura? Eh, yo creo que es la interacción de los personajes con el mundo. Como que. Eh, en mi caso son los que eh, avanzan, ¿no? pero no solo el la aventura, sino el, el cómo se desenvuelve el mundo si ellos deciden ir a un lugar nuevo o oh, tienen que ir a un lugar nuevo, o incluso eh, conocen a alguien nuevo va a ser probablemente porque ellos eh, activaron eh, generaron la acción de ir a hacerlo para mí es la interacción entre ellos y, como, y con todo todo lo demás NPC es en cuanto al drama también aporta muchísimo porque el drama te permite eh, generar tensión y guardarte algo para eh, exponerlo en un momento mucho más interesante que tal vez simplemente estarla en la vereda de la calle. Es en un momento crucial donde estás salvando a una persona y de repente. Te, te das cuenta que esa persona es quien te dice no y ahí se vuelve un momento dramático la aventura ayuda a que a que desarrolle pero depende mucho más de los jugadores yo creo que en, en lo que más se describe es, es la, la interacción de ellos en, ba, en base a lo que ellos hagan te va a esparcir el juego ah, está bien, está bien. Boom, que unos cheers, gracias ¿Jugaron con el nuevo manual de Teros? Por lo que tengo entendido era todo de Magic, ¿no? ¿No jugaron o leyeron el, el manual? ¿Les gustó? Yo leí el manual, me gustó muchísimo Teros Tiene algo muy diferente, es que los dioses están presentes Están ahí eh, A diferencia de, de, del común que suelen estar en su plano o en su casa, en el mundo etéreo o donde sea Enteros están ahí eh, y los ves Y tenés, te, te interactúan con el mundo Dan tanto dan vuelta eh, Eso me pareció muy interesante Además está todo el eh, Hay como una eh, Mecánica de devoción etcétera, que... Tiene un par de razas copadas Que creo que están ahí los, los leones eh, Y los sátiros y, y la estética griega que tiene eh, está, está buena porque de alguna manera es conocida, entonces es fácil de explicar sobre todo para alguien que no jugó no nunca entonces, si te escribís más o menos una columna eh, es pues muy posible que tal vez la primer columna rara que se imagine es una columna o decoraciones por eso está, está interesante además los, los dioses son son bien simples en, en cuanto a, a, a cómo describirlos, hay uno que es como un titán rojo que tiene un martillo dorado el otro es un tipo gigante con una lanza de un sol eh, el otro es el rey de los muertos también es fácil entenderlos en, en paralelo en cuanto a los dioses con sí creo que está bueno eso bache no se sabían pero eh, es bastante fan del mundo ¿Qué expansión te gustaría que se pase al rolito? Creo que algo había, pero es tan gigante el mundo de Magic que olvídense lo que me acuerdo. Claro. Lo que pasa con Magic, como dijo Powell, son dos, dos productos de la misma empresa. Los dos productos salen de Wizards of the de Coast, eh, que son DD y Magic. Y ambos productos se encargan de crear mundos. Así que en un momento dijeron por qué no los unimos. De hecho, me parece una buena idea. Eh, se ahorra mucho trabajo de los que, mundos que ya conocemos tenemos a Ravnica tenemos a Teros tenemos a Strixhaven eh... y no me acuerdo que otro bueno, en un momento salió en Magic en... salió la expansión de Dungeons and Dragons eh... ¿qué mundo me gustaría a mí que traigan eh... déjame un segundo a ver Porque es una buena pregunta y quiero ver qué onda Hace, hace muchos años Magic Por ejemplo eh, Planificaba las expansiones del juego Y te sacaba tres expansiones en el mismo mundo Ahora dejaron de hacer eso Y cada vez que sale una nueva expansión de cartitas Hay Un nuevo mundo Generalmente eh, Todo acá Hay uno en particular Que es bastante viejo se llama Lorwin. Es un. No recuerdo bien, yo no jugaba en esa época, pero el arte me encanta. El arte de, eh, de Lorwin es todo. bien bien de fantasía clásica. Tenés bogarts, tenés. Eh, trasgos tirando basura, tenés monstruos raros y del pantano que parecen eh, dibujados como. Se me hace muy eh, Baesen. Si vieron el video, es, es más folclórico el arte de Darwin, Y es muy bello. Eh, hay hadas, hay. Eh, eh, ay, ¿cómo se llama esto? Dale lo agarro, a ver. está? No, está. Hay gigantes. Eh, es muy extraño el mundo. Y. Muy lindo. Hay unos, hay unos bichos que son elementales, son criaturas elementales hechas con. Como con están prendidas a fuego, pero el, el cuerpo está hecho de cenizas. Está buenísimo. Eh, cambia formas. Es, es, es un mundo muy bello De Magic que está ahí medio, medio dejado. Siento que para una fantasía y sobre todo, digamos, para hacer algo con el Feywild, se, se presta se presta todavía a un. Que sí, tendría que el eh, Orville Seguimos Vaquero, pregunta ¿Traerán Extreme Haven? ¿Tú has leído? ¿Qué opinas de este? Y lo más importante, ¿qué casa sería? <risa> eh, no sé si van a traducir Extreme Haven, estaría bueno Porque es un manual muy bonito Yo lo leí, eh, me gustó Trae cosas re diferentes eh, Hicimos el video y una de las cosas que, que a mí me encantaban Era que personaje puede trabajar. A diferencia de cualquier de, de cualquier otro libro, generalmente vos tenés un aventurero y si trabaja es por cualquier otra razón. Acá tu personaje tiene que trabajar para poder pagar su matrícula en la universidad, para poder seguir estudiando y eventualmente recibirse. Como que vos tenés la aventura principal y siempre tu personaje tiene la secundaria de ser un estudiante en la universidad. Y me encantó eso. A veces, en, en, en las aventuras que yo vi de gente, a veces los personajes no podían alguno de la mesa no podía ir a una situación porque tenía que estudiar, o porque tenía un examen, o porque tenía que trabajar y si no lo, y todos entendían no es que diciendo, no, no puedo separar la parte, qué sé yo, no los demás personajes decían, no, anda tenés que aprobar esa materia, era como, todos entendemos vos estás estudiando, qué sé yo, botánica mágica por decir algo y eso me parece súper interesante, re divertido como para jugar con la experiencia de la universidad mágica o de escuela mágica Extry, Extry Haven tiene, tiene todo el material ese. ¿Qué casa sería? Extry Haven tiene Si no me equivoco, son cinco Porque bueno, es de más eh, Vamos a ver ¿Cuáles hay? Me acuerdo. me acuerdo más o menos Qué hacía cada casa Sé que por ejemplo están en los poetas Pero no me acuerdo cómo se llaman Silverquill, ahí está Ahí va, bien león sacó Está Silverquill Que son como poetas y, y se dedican a escribir Y a usar retórica Muy difícil para mí, yo escribo mal Y no estoy seguro que hable bien eh, Después está Quandrix, que son como matemagos eh, Hacen magia con matemáticas Y factales Y cosas por ahí, usan mucho transmutación Porque eh, incrementan el tamaño de cosas O las usen eh, Tampoco creo que soy esos Está Prismari eh, que son magos de la expresión o sea, son, son gente que se, se dedica a expresarse Y a eh, buscar Y esta, otra cosa que me acordé de, de Haven Es que se juega mucho con dualidad de conceptos Es decir eh, Los conceptos principales de Prismaris Son la perfección y la expresión y estas dos cosas eh, entran en conflicto todo el tiempo en cómo la persona aprende en eh, jugar primary. eso es algo que me pareció un detalle increíble porque cada personaje tiene dos tutores uno de, representando cada, cada cosa y le dan conceptos opuestos y eh, dejándolo al personaje elegir qué hacer y dar su propio camino bueno, los primaris son estos expresivos o, o, eh, o perfeccionistas que se encargan de hacer esculturas o animales o cosas por el estilo No estoy seguro tampoco que sea Prismari eh, Esto de, de estar llamando la atención no, no es algo, que me, que me, que algo mío por más de que sea que esté en cámara con una técnica que eh, Después está Witherbloop que son más que nada los... Eh, los que estudian la parte de la vida y la descomposición es súper interesante, me encanta además el, el campus de ellos, es un pantano y la gente duerme en árboles y estudia en sus pequeños laboratorios como las cosas viven, mueren se componen y se... Um, no, tampoco creo que sea de esta gente tampoco estoy seguro que sea Witherloom no, no me me atrapa el concepto, me encanta la estética de ellos tal vez es la más linda que hay, pero no, no es. y por último está el que son eh, arqueólogos y la, el, la, el campus de ellos está situado arriba de un Quieta en el suelo donde Bajan a explorar y contactan, contactan espíritus del pasado para revivir la historia. Yo creo que directamente entraría al Lord Hall a ver qué se encuentra, a hablar con espíritus, que me cuente qué pasó antes. Eh, estoy eh, Es la casa que más me llama la atención. Para decir, sí, yo quiero estudiar ahí. Muy linda. Digamos. <risa> bueno, me encanta la pipa, Lion. ¿Más de verdad o se si hace el Gander? <risa> <risa> Me hago el de hecho, lo que pasó con esta pipa fue que la que usamos para los videos Estaba como desgastando y ya se estaba quedando vieja Y surgió la posibilidad de decir, che, ¿por qué no? Y entré a Mercado Libre y puse pipa a Gandalf Y esta fue la primera que apareció y la compré Y resulta que no solo eh, está buenísima Que eh, fue la primera venta del Mercado Libre, la primera persona que le vendieron fue a mí y me agradecieron un montón y me hicieron un regalo re lindos. Eh, los buscan en Mercado Libre, ellos son eh, ¿está? La, está, Los Crova, Le voy a anotar acá. Tienen un montón de pipas más y, y, hay, y tienen un set que está todo basado en el Señor Sanillo. Está la pipa de Gimli, está la pipa de Bilbo. toda la la de Gandalf porque era la que quería. Eh, pero están, están todas las otras, así que sí si ¿te interesa? Eh, están buenísimas. Son útiles, son funcionales. Yo no fumo, pero eh, si, sí, deben hacer. Hasta. Pum. Dieron cuenta cómo en estos últimos años el mundo del rol creció a montones. ¿Cuál creen que haya sido la razón? Internet crítica al rol. Lo cierto es que sí, me di cuenta de lo, lo masivo que se hizo Esto hay, hay un montón De razones, primero yo creo que eh, y Bien Critical Role Y internet y, y La pandemia sobre todo para jugar online eh, Dieron eh, Los pasos más largos Durante los Últimos años, antes de todo esto De a poco se fue Haciendo espacio el juego de rol En situaciones mainstream En gente conocida, que tiene mucho alcance Compartiendo que le gusta el rol De repente empezamos a ver, por ejemplo En Community, si vieron la serie Es una serie vieja de comedia tiene, un tiene dos o tres capítulos Donde juegan rol y son excelentes excelente Y de hecho el creador después saca un podcast Donde está jugando rol Con gente invitada, con famosos Está buenísimo eh, Stranger Things la pegó tanto Que jugaron rol ahí eh, Y eso también atrajo un montón de gente Y todas esas, esas pequeñas eh, Pequeñas demostraciones De juegos de rol acá y allá En pelis y cosas por el estilo eh, Hicieron que eh, Lleguemos a El, el rol en el streaming La pegue un montón Critical eh, Roll. ...está haciendo cosas maravillosas, digamos... ¿eh? es para el rol como entretenimiento en stream. Es una locura. Eh, está, están por sacar su segundo manual con la empresa... Eh, ...tienen el, bueno, el show de, de rol más exitoso de ahora. Eh, ayudaron un montón. Pero también lo que pasó fue que, por ejemplo... ...en algún punto... ...la gente de otros países dijo... Nosotros también queremos digamos, que haya contenido de nuestro idioma, y es porque, porque nos pasó a nosotros. No es que tipo, crear contenido de cero, porque no haya nada de. No, dijimos, vamos a, a sumarnos a esto de las comunidades de creación de, de rol, y acá estamos. Y Y bueno, nos pasó ver gente que arrancaba con todo al Ivo bien y tuvo que abandonar la actividad. Es difícil hacer esta parte. Eh, pero también vemos otros canales que surgen con iniciativas recopadas, ideas nuevas, que vienen, comparten el espacio, ayudando un montón. Tuvimos la suerte de encontrarnos eh, comunidades, todas las comunidades que, con las que nos acercamos, siempre con los brazos abiertos, siempre disponibles, eh, nunca ningún problema. Todos diciendo, sí, dale, vamos a hacer algo, organicemos. La parte más difícil siempre en el rol es organizar. Y, y toda la gente esta, de todos los países que dijo, nosotros también queremos, aportó, aportaron muchísimo a que se expanda el rol todavía aún más en los pone más difícil es... Eh, idiomas, idiomas distintos inglés eh, así que... sí Critical Role son... las partidas online para entretenerse en la pandemia ayudó, digamos, a que se el rol de alguna manera, pero eh, hay que hay que agradecerle a todas esas, todas esas personas que vienen empujando esto a su pintón porque son muchas, muchas y por suerte, digamos, me imagino que para el gusto de esta gente todo su esfuerzo floreció en que ahora, digamos, y esto es algo que me encanta si vos querés ver gente, gente jugar en español entras a Twitch y vas a encontrar partidas Algo están haciendo en algún lado es eh, Si querés buscar en inglés, va a haber un montón De hecho hay otros idiomas, hay gente jugando es hay un montón, en francés, etc. Pero en español, que es donde trabajábamos nosotros Hay un montón de contenido para ver y para compartir Y eso es algo que el león de 13 años está súper feliz eh, pudiera, digamos, volver atrás y entrar a internet y una página donde hay gente jugando y pasándola bien me encanta y es gracias a todas estas personas eh, que le decía ¿dónde está? aquel sé que no tiene nada que ver con el rol pero ¿piensas de la salida de Daddy Yankee y de la música? yo no suelo escuchar mucho esa música, pero él era de los pocos que me gustaba no tengo ni idea me acabo de enterar de eso eh, la verdad es que eh, no sé Espero que le vaya bien en sus futuros Emprendimientos Sé que le fue bien en la música, claramente Pero no tengo ni idea de Catulo Vamos a ver un one shot de alguien en el canal Tal vez, no lo sabemos, todavía no decidimos qué vamos a jugar, pero estamos ahí Organizando, voy a anotar a alguien Por las dudas en la lista Ante Hola, ¿recomiendas tener un trasfondo bien definido? O que se vaya desarrollando conforme la aventura Esto está muy buena pregunta hay gente que se siente mucho más cómoda Sabiendo mucho del personaje cuando arranca eh, Porque en base a eso va a tomar las decisiones futuras Hay gente que por ahí está mucho más cómoda Teniendo algo más vacío Llenándolo con las cosas que se van con... Cualquiera de las dos es válida eh, Pero Sea como sea yo diría que se prepare algo que el DM No digamos de qué es lo que va No hay drama que seas Noble ¿Ah? Por ejemplo, una persona que por ahí necesita más cosas Definidas antes de empezar Y quiere jugar a alguien noble eh, Vas a ver muchas más cosas Ahora, si vos no escribís nada Pero querés que sea un noble Hay que estar un poco abierto a la posibilidad De que el DM Modifique cosas de tu background o Me pasa la aventura Porque Lo va a hacer Está bueno esa parte Porque también le das la posibilidad al DM de jugar Con tu en que el, el presente material nuevo, pero me gusta leer, yo no soy partidario de la primera, me gusta que mi, los background de mi personaje estén bien definidos, si es que no se jugar, eh, porque me divierte muchísimo crear esa parte, crear la hoja del personaje junto con el background es algo divertido. Pero las dos son válidas Lo que sí, si van a hacer algo más relajado Es importante que estén abiertos a que el DM tenga un poco más de influencia. Vaquero pregunta, ¿qué es ese peluche detrás? ¿Era un ciervo de mapache? No, este es un leoncito de acá Es un leoncito de bache que... Esa es la posa en la que está el peluche de... Está acostado, ven ahí tiene la coleta Él siempre está ahí en la silla ¿Cuál de todas las clases de Blood Hunter te parece la mejor? La del Hombre Lobo Están buenísimas todas Yo creo que es un personaje súper original Pero la del Hombre Lobo tiene la transformación Y me encanta No creo que sea por algo mecánico Para nada eh, Porque no me acuerdo realmente eh, Cómo es la parte mecánica del Blood Hunter Pero eh, Me encanta lo de la transformación del Hombre Lobo Y las reglas que tiene están buenas Nada más podés aplicar el, el rito con tus garras. Muy copado. Anten, estoy en una campaña donde pareciera que todos nos pusimos de acuerdo para ser personajes tranquilos y callados. Y parece que alenta el avance de la partida. ¿Qué recomendás para que esto no suceda? Eh, que sean personajes tranquilos y callados no quita que discutan o charlen en situaciones. A veces eh, podés buscar que tu personaje te interese o le dé curiosidad a algo de otro personaje y charlen al respecto o decían todavía más cosas con esta pequeña curiosidad. No tenés por qué perder esto de que es tranquilo y callado, porque tal vez llegan a ir a una fiesta, si llegan a ir a una taberna llena de gente, tal vez todos se queden medio en la suya, tranquilos, en silencio, en un costado. Pero cuando hay que investigar, hay que hacer cosas, hay que compartir información. Entonces por ahí vos podés impulsar un poco más la curiosidad de tu personaje y de la ayuda a los demás. ¿Qué pensás de esto? Estoy viendo de abrir esa puerta, pero la última vez que abrimos la puerta se cayó algo, así que no sé qué te parece. Pequeñas preguntitas, tontas, recortitas que le van a dar que al resto de los personajes a participar de esta aventura. Sin perder esto de que son todos tranquilos y callados. Está ah, bueno, suena una, una aventura rara, re cool. La parte de, de gente introvertida, simplemente resolviendo los problemas y queriendo estar en silencio. Me parece fantástico. Eh, pero, digamos, si vos sentís eso, un poquito de curiosidad no le va a ser mal a nadie. Y bueno, esta es la última pregunta de la noche. Vaquero. Pregunta. Si hubieras quedado una charla mucha gente explicando un juego de rol con un PowerPoint, siendo este caso hipotético. ¿Qué usaría de ejemplo para dar la idea de lo que es el rol a jóvenes, grandes? ¿Qué sistema mostraría? No empezaría. Primero no, no empezaría por un sistema, no hace falta mostrar. Eh, esto es algo que vi mucha gente hacer, tipo, queriendo compartir juegos de rol y empezando a hablar de temas de dados y los bueno, números y lo que hay en una hoja de personaje. Esto generalmente distrae de lo que realmente va a pasar en la mesa Y sí, hay mucha gente que se dedica más a la parte numérica Pero generalmente te interesa jugar rol por... Eh, inc incluso si solo te interesan los números, te jugar rol por... Es más o menos interesante y la parte rara y difícil eh, para de eh, lo que es el roncar joven yo eh, usaría ejemplo dibujos, incluso escenas de gente hablando porque no hay mucho más que eso es gente hablando compartiendo que yo comparto, yo digo no, hoy fui a trabajar y qué sé yo las demás personas yo, yo yendo a mi trabajo y haciendo entonces después le toca al otro y eso es suficiente ahí ya tenés gente eh, teniendo esta experiencia de, de, de una historia después lo otro que sí es ir por cosas más reales Agarrar películas o series o animes populares Y explicar cómo sería Marvel, La clásica de Señor de los Anillos digamos, que vos, Si vos pudieras decidir por Aragorn en este momento, ¿qué harías? ¿Lo matarías a Boromir? ¿O pudieras elegir, qué sé yo, por Iron Man? te darías un traje Spider-Man? Esas cosas, entonces... Vos, generando eh, estas pequeñas dudas de, de cómo, cómo es el control del personaje Le mostrás qué es lo que es jugar rol y eventualmente le decís, bueno Jugar rol es tomar todas estas decisiones de tu personaje Va a estar esa persona que te va a dar el contexto Yo creo que iría por ahí, es mucho más fácil hacerlo así, ignorar completamente los números Explicar la parte del proceso creativo de jugar con gente y tener esta experiencia en conjunto de crear una historia. Me bueno, parece que hay dos preguntas más que se escabulleron. Usar <coughs> la 97. Duda. <coughs> ¿Por qué a la gente le cuesta tanto las clases sacerdotales en DD? En mi grupo nadie las elige. En cuanto. <coughs> Para mí, el, el gran problema con las clases que se basan en la religión eh, Y digo problema porque Por decir una palabra Por una, falta de una mejor palabra Es que yo me encontré muchas veces En muchas mesas, incluso dirigiendo yo Que eh, La religión en el mundo No estaba bien desarrollada O si es que estaba desarrollada Por ahí vos te querés armar un clérigo <coughs> Y tu DM tiene su panteón pero vos no sabés cómo es el culto No sabés qué templo está ah, Y tal vez eh, eh, Ese es el problema de, de, de la religión en el mundo Cuando lo creas Es un es algo bien bien grande Tienen personajes importantes Tienen clérigos re grandes O no O el culto es súper secreto Súper oscuro Cómo estudió el clérigo Es es una parte difícil de tener Bien preparada para cuando el jugar jugar algo así si el DM se lo permite, tener una religión o varias Está bueno también que eh, el jugador pueda elegir algunas cosas Entonces, tenés que preparar una suerte de religión y tenés que darle a los jugadores la posibilidad de modificarla Para mí le pasa eso Ahora, si es por una cuestión mecánica, no lo sé, tal vez se consideran aburridas porque bueno eh, Tenés que rezarle a un dios o tenés que rendirle culto a un dios que tal vez no te interesa tanto, que eres un personaje un poco libre. Es muy común que eh, uno quiera tener un personaje que no tenga ataduras. Simplemente que sea una persona y ya, que sea un, el ladrón, que él hace lo que quiere y no te, le rinde cuentas a nadie. Las clases que están atadas a la religión y un poco le rinden cuentas a alguien. ¿eh? Como por ejemplo el warlock, el brujo. No es en sí religión, pero está ahí va, digamos. Tiene que pagar sus deudas Y los otros Deberían hacerlo también O por lo menos, digamos Llevar a cabo los rituales Que se para Tener su hechizo, etc La última pregunta De Catullo. Vamos a ver a Bachio O Lu dirigir en el canal No sé Esa es una decisión Que van a tomar ellas Pero bueno Estas son todas las preguntas Que tenemos hoy Gracias por hacerlas La verdad que... Eh, fue un lindo stream hoy, con todo lo que trajo Puel, con todas las preguntas que nos hicieron Re lindas, ¿sí? muy interesantes para charlar Espero que les haya gustado mucho lo de Puel Mucha información Voy a dar unos pequeños anuncios No se olviden que mañana jugamos a Número a partir de las 7 y media Y que el viernes jugamos El Jardín a partir de las 9 y media Gracias por pasar, no se olviden de eh, nuestro canal en Youtube Dejar su comentario, tirar un like, nos ayuda mucho eh, Si se quieren entregar más cosas de rol la de Taberna, lo van a hacer por ahí Clíganos todos, clíganos eh, en todas nuestras redes, eh, barra la taberna de rol, arroba la taberna de rol, realmente nos ayuda un montón. Así que bueno, voy a dejarlos con el outro y vamos a ver a quién podemos hacerle raid, así ustedes, así, es jugando. Claro.